¿Esa es la niña de la clase de gimnasia? No, no lo creo. Ay. ¿Qué es ella? ¿Y por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? ¡Peperan, te esperan! ¡Es un mundo sin igual! Peperan, ¡Tienes que conocerla! ¡Te esperan, te ¡No la puedes alcanzar! Chica sin igual, esperan. Democión de estarán, oh. peperán. Tú Una bonita del Bicentenaru. tardes, hablando en vivo desde el Observatorio del Parque Walnut, soy Sherry Splin y esto es Línea Loca. Los habitantes de Hazelnut han venido para algo astronómico. Así es, el tan esperado cometa Floyd pasará por el cielo del norte. ¡Genial! ¡Ay, qué día! Lo juro, Alice Kane intencionalmente está haciendo mi vida hoy. Oye, peda cambiaré mi día por tu día cualquier día. Hola, Moose. Hola. La última vez que vimos al cometa Floyd fue hace 75 años. La misma noche que atravesó el cielo, el alcalde de Heisel no desapareció y Carmín Casanova presentó su primer fracaso en teatro. Rey por una semana. ¿Coincidencia? Tal vez, tal vez no. Alerta, Floyd. ¡Fantástico! Por favor, tu vida es tan fácil comparada con la mía. Lo único que haces es ir a trabajar en la tienda, hacer la cena, lavar un poco. Tu vida es completamente tranquila. Oh, ¿y a ti qué es lo que te altera? ¿La presión de patinar? ¿Los dolores y angustias de navegar en la red? ¿O son esas conversaciones agotadoras por teléfono? Los astrónomos han localizado al cometa Floyd. ¡Vaya! ¡Grandioso! Oh, no... ¡Genial! ¡Deberías, ¿Deberías dar, dar las gracias, gracias porque, porque tú no eres yo! Bueno, si esa no es una señal para ir a dormir, entonces no sé qué es. Buenas noches, Peppy. Pero son las 5.30. yo sé. Oh, esa no es mi voz. No, no, no, es imposible. Oh, esa no soy yo. o oh, ¿acaso no recibí el mensaje? ¿O qué está pasando? No puede estar pasando. ¿O oh, oh, sí? ¡Ah! No, no, debo estar soñando. Oh, este video se venció hace semanas. ¿Qué ocurre? Pepi y yo cambiamos de cuerpos. Yo desperté como mamá y mamá despertó como yo. <risa> ¡Qué gracioso! ¡Ay! Necesito una taza de café libre de calorías. ¡Mi vida es basura! Oh. Oh, oh. Entonces tú eres yo y yo soy tú. Oh, ¿Cómo rayos sucedería todo esto? ¡Por el cometa Floyd! ¿Eh? Hace 65 años convirtió al alcalde de la ciudad en rey por una semana, y anoche debió convertirte a ti en mamá y a ti en Peppy. ¿Y cómo hacemos para cambiar? El cometa Floyd volverá a pasar dentro de 75 años. ¡Oh! ¡Oh! Gracias a la poderosa Tundra averigüé eso. Hasta luego. Pues es Pepperan la que te habla ahora, si no hallamos el modo de cambiar yo seré tu madre durante los próximos 75 años. ¡Oh! Para que esto funcione como en el Festival de Cine Familiar de 1976 martes mágico, la sincronía tiene que ser perfecta. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Quiero recuperar mi vida! Debemos hacerlo otra vez. Sí, sí. De acuerdo. Uno, dos, tres. ¡Quiero, Quiero recuperar, recuperar mi vida! Mi vida. Oh, creo que siento algo. Oh, es Steve lamiendo tus dedos. Oh, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que hasta que hayamos un modo de cambiar, tendré que vivir tu vida y tú la mía. Oh, ¡Qué angustia! ¿Qué pasa? ¿De pronto el séptimo grado te asusta? No, que tú vayas a mi trabajo es lo que me asusta. Por favor, sí puedo vender ropa. Solo intenta que no te despidan. Oye, tú intenta que no te castiguen hoy oh, y que obtenga un 10 en mi examen de historia. ¿Algo más? A la hora del almuerzo recuerda mantener tus manos alejadas de la boca de Dieter y jamás digas nada sobre la verruga que Shelf McLean tiene en la nariz. Es mejor prepararse. ¡La, la, la, la, la, la! No sé por qué nunca usas esto, Pepi. ¡Se te ve adorable! ¡Oh! ¡No irás a usar eso! ¡Pero es tan lindo! ¡No! ¡Oh! ¡Pepi! ¿Qué crees que...? ¡Es genial lo hallé en una caja con las cosas viejas de papá! Sabes, una vez arrojé esa ropa al inodoro. ¡La! ¡Ah! No sé cómo vamos a lograrlo. En el momento en que Nick y Milo aparezcan, ¡se acabó! Somos amigos tan cercanos que de inmediato sabrán que no soy yo. Buenos días. Hola, Pepper. Muy buenos días. Pasen, muchachos. ¿Cómo están sus padres? Bien, gracias. Igual que siempre. ¿Lista para irnos? Creo que sí. Bien. Adiós. Mamá. Adiós. ¡Dame eso! No puedes conducir mi permiso. Digo, tu permiso de conducir. ¡Expiró! Buen intento, Pepi, pero soy demasiado ¡Ah! responsable. Nunca dejaría que mi permiso expirara. Lo haría si lo hiciste. Recuérdalo. Qué pepe no es El la departamento promista? de permiso cierra a las 3 y tú sales de trabajar a las 5 ¿Acaso no se supone que trabajan para nosotros? Servidores públicos son una lacra. Dame las llaves. ¿Y quién va a detenerme? Oh. ¡Soy la mamá! Ay, tienes razón. Vámonos, niños. Vamos a buscar a ese Craig del que siempre estoy hablando. ¡No! ¡Tú ganas, tú ganas! ¿Qué le pasa a Lidia? Generalmente es tan maravillosamente estable. Gracias, Milo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo Dios, Milo! ¿Qué ocurre? Es Will Merrow. Le pedí que fuera conmigo esta noche al concurso de jamones atravesando Hazelnut. ¿Y cuál es el problema, Milo? Que también invité a la chica nueva. Ay, sé que no debí, pero es tan linda y le gustan los caballos. Entonces tienes dos citas para hoy. Pepper, tienes que ayudarme. ¿Cómo voy a salir de esto? Milo, querido, no hay una salida en estos casos. Solo puedes salir con una niña esta noche. Dile a la otra la verdad e invítala ¿Ah? a salir en otra ocasión. ¿Qué? ¿No vas a hacer un complot y a planear alguna locura que nunca funcionará por usar a Dieter como el doble de Milo? Mm -mm. La honestidad siempre es la mejor política. ¡Oh! ¡Te lo agradezco! Mm. Mus, ¡Te gustaría que te llevara Olvídalo. Oh. ¡Oye! Creo que sería peor que manejar a la abuela. Te por vencida! ¿No te basta con tener el cabello corto? Oh. Oh. Oh. ¡Madure ya, quiere! <susurra> ¡No me hagas correr! ¡Se marcará mi piel! ¡Muévete, dijer! ¿Señora <susurra> Lidia? <susurra> ¡Sabía que esto sería sencillo! ¡Buenos días, Lidia! ¿Qué pasa, Mitch? ¿Podrías colgar esto? ¡Gracias! Son 18.99 más 5... Cinco... ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué opina? ¿Me queda? ¡Claro que no! ¡Parece una calabaza después de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo la tendré! ¿eh? ¡Es que se le ve horrible! ¿Qué? Oh, Tú ve a vestir a los maniquíes o algo. Ahora. La, la, la, la, la, la, la. Oh. Son desarmables. La historia no se mueve. Tienen una hora para terminar su examen. <ríe> ¡Cielos! ¡Qué lindo color rosa! ¡Quedará igual a mi receta de cangrejo con... sorpresa! Genial, Pepper. Tu consejo funcionó. Gwen Merrow aceptó otra cita, pero ahora estoy preocupado por otra cosa. ¿Qué pasó? Al artístico Emil lo culpan por el mural de condimentos improvisado que pinté en la cafetería. Lo acaban de llamar a la oficina de Hiki, y sé que va a cantar como una secretaria desilusionada viviendo su sueño en la esquina karaoke. ¿Ahora qué hago? Milo, tienes que aceptar la responsabilidad de tus acciones. Ve a la oficina del señor Hiki ahora y di oh. toda la verdad. ¿En serio? Gracias, amiga. Uh, no debería decirlo, pero oí que Alice Kane dijo que va a patear tu... <coughs> ...maldito patín en la competencia del sábado. ¡Competencia! ¡Oh, esto se está saliendo de control! ¡Oye, Pepper! ¿Dijiste algo de mi verruga? Oh. ¡Se acabó el tiempo, gatitos! ¡Entréguenlo bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bahía de cochi! Espere, ¡Necesito más tiempo! Esta historia continuará. Fue un día infernal. Oh, ocho largas horas de pie. No me sorprende que mamá camine así. ¡Oh! ¡Ay! ¿Quién dejó sus libros en la entrada? ¿Y cómo estuvo tu día, Pepe? ¿Puedes decir totalmente sencillo? Ah, sí, también yo. El séptimo grado es mucho más fácil la segunda vez. Mm. muy ¡Concéntrense en el poder del cráneo y pídanle misericordia! Oh, ¡Oh, poderoso cráneo! ¡Por favor, haznos como éramos! No hay duda al respecto, eres linda. ¡Este juguete del día de brujas no sirve para nada! ¿Y qué hay de cenar? Sí, mamá, dinos, ¿qué hay de cenar? Bueno, si aún tengo que cocinar y hacer la limpieza, tú aún tienes que hacer tus deberes, jovencita. Entonces, ¿quieren tacos? cabra patas de cabra Oye vuelve acá Vi bien la película Alto y a Ronald Midland le dieron cuatro dulces. ¡Por favor, por favor! ¡Cámbianos! Pote por Mondel Ferraro en el 84. ¿Cómo van esos pantalones, Ridia? Por favor, Mitch. ¿En realidad necesitan ser también planchados? Sí, y asegúrate de marcar muy bien la raya. Gracias. Oh. Oh, Lidia, ¿tienes un momento? Claro, tía. Digo, Jenny. Tienes que ayudarme. Jojo parece tan distante estos días. No sé qué hacer. Intenté hacer algo no. romántico para él, como... No. En oh. realidad, yo no creo que... Pequeñas notas en su almuerzo. Incluso fui a Tesoros de Verónica y Ay, compré no. este pequeño... ¡Lidia! Solo quería saludarte. Te veré esta noche. Mm. ¡Lidia! Oh. Creo que iré a comer. Gracias por el consejo, Pepper. Resulta que a Jiki le gustó mi mural de condimentos improvisado y quiere que diseñe el cartel del próximo musical Bella y Bestial. <¿Qué>? Ahora ahí viene Craigpin. Hola, Pearson. ¿Quieres ir al Jave Note hoy? Mi banda probará un nuevo sonido. ¡Cielos! Esta noche debo revisarlas. ¡Ella irá! Bueno, te veré ahí. No me dijiste que tenías una cita con Bernie Guberstein. Ah, oh, tú también tienes una cita. Craig te invitó a ir al Jave Note. ¡Ah, oh, en serio! ¡Oh! ¡Pero no irás, ¿verdad? Pero tienes que ir. Si no vas, creerá que no me agrada y no me invitará otra vez. Oh, pero me invitará otra vez porque ni siquiera voy a poder ir hoy, porque voy a ir esta noche, pero si tú vas... ¡Ya guarda silencio, Peppy! De ningún modo voy a salir con Craig y de ningún modo tú vas a salir con Bernie. Nunca, nunca, nunca, ¿oíste? ¿No adoras bailar swing? Ha vuelto con mucha fuerza. Ya conoces a los jóvenes. ¿Qué? Viernes Nocturno, baile de swing. Ah, ah, ah, oh. <risa> Nada como un buen baile para alejar de tu mente el examen de mañana, ¿no? ¿Qué? Oh, ah, <risa> uh. Uh. <risa> <risa> Oye, Pearson, esta es para ti. ¡Qué suerte tiene! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye! darte algo también yo me, me equivoqué lidia qué haces debes darte prisa si quieres llegar a tu cita tu permiso lidia nadie quiere hacer el examen de manejo pero tú eres la holgazana que dejó que su permiso expirara no te preocupes yo te llevaré no queremos que yo yo te ponga las esposas <risas> tendría que hacerlo es su trabajo Bebe, digo mamá, aguarda! Peperán vamos! Oh. ¡Ya es tarde! ¿Tarde? ¿Para qué? ¡Máxima competencia de patines en línea! Oh. Ahora, señora Pearson, diríjase a la calle con cuidado y comenzaremos el examen. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ni siquiera puedes conducir una calle! Shh, ¿Crees que no sé eso? Señora, ¿se encuentra bien? Uh, honestamente, siento que no soy yo el día de hoy. ¿No sería posible hacer el examen otro día? ¿Puedo traerle una nota de.? Ah, de acuerdo, solo póngalo en neutral y haremos otra sí. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! Y la calificación para Alice Kane es 9.6! ¡Bien! El trofeo será mío, Pepper. Prepárate para sufrir una derrota completamente humillante. ¡Tu madre sabe que le hablas a tus mayores! A... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo hace mamá para que esto parezca fácil? ¿Y cuándo fue la última vez que limpió este agua? ¡Ah! Oh. hacerlo. ¿Qué? No puedo patinar, no puedo jugar soccer, ni siquiera sé navegar. No sé ni qué significa eso. ¡Rayos! Pensé ¿Eh? que ser una madre trabajadora era fácil, pero esto es lo más difícil que he hecho hoy en mi vida. Regalamos cupones de lavado de autos en el mostrador de registro. Creía que tener 12 años era algo sencillo, pero es agotador. Tienes que ser muy inteligente, hábil en los deportes y totalmente osado. ¡Oh, Dios! ¡Comienzo a rodar! ¡Oye! ¡Te dije que no dijeras nada acerca de mi verruga! Oh. Oh. Oh. ¡Y ahí va! ¡Parece que va a cruzar el tubo de espaldas! Oh. Oh, ¡Oh! ¡Juro que, que nunca que volveré a criticar, criticar su vida otra, otra vez! ¡Soy oh, yo! Oh, ¡Soy yo! ¡Oh, <risa> soy yo. oh, <risa> oh, oh Dios. Dios! ¡Sí! ¡Ya logró pasar por el tubo! De nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh, Pepe! <ríe> oh, aquí están. ¿Y cuándo quiere la otra cita? ¡Peperán! ¡Peperán! ¡Felicidades, Peperán! peperán felicidades peperán Debo reconocer tu superioridad ¿Mm? patinando, pero ¿por qué tu mamá trae <ríe> tus patines, eh? Oh, ¿Estos? Eh... Ah, ¡Ah! ¡Ella estaba! Tienes que ayudarme. Deje que una broma llegara demasiado lejos y ahora mi padrastro cree que la casa está encantada y quiere mudarse. Bien, primero tenemos que representar un exorcismo de casa muy elaborado. ¡Ah! ¡Llevaremos a este el psíquico! ¡Ay! ¡Oh, ¡Esta es la Pepper que conozco y quiero! Lo siento, mamá. No sabía lo difícil que era ser una mamá tan genial como tú. Yo también lo siento, Peppy. Finalmente entendí que se requiere mucho más que tener 12 años para ser alguien tan especial como tú. Pero me pregunto, ¿qué nos volvió a la normalidad? Uh, ¿Mm? Mamá, algo raro acaba de pasar.